Bueno, pues muy buenos días a todos y bienvenidos a este meetup que organizamos desde la Fundación del Parque Tecnológico de la Salud, y que en esta ocasión eh, contamos con María José Mochón. Como habéis visto, nuestro meetup eh, se llama eh, está orientado sobre todo al tema del liderazgo y lo hemos llamado inteligencia humana frente a inteligencia artificial, quién ganará la batalla. Os digo un, inter, un interesante encuentro en el que vamos a contar con María José. María José es eh, miembro asociado de la empresa WT&Co y cuenta con más de 26 años de trayectoria profesional dirigiendo equipos de, del sector servicio, 10 de ellos como consultora de dirección y equipo y sistemas de trabajo en el sector de servicio en general. En estos últimos 6 años ha colaborado con empresas en procesos de mentoring y liderazgo, como por ejemplo Emergap o CICIP. Y además ha participado en la creación de programas de gestión de talento para alumnos de ESO y bachillerato. Ha impartido talleres de formación para el emprendimiento en la Universidad de Granada. Y además de ser miembro asociado de UETanco es gestora de acreditación en EQUA de en MCC Spain y miembro del MCC Global. Así es que María José, muchísimas gracias por, por haber aceptado nuestra invitación de participar en, en este meetup tan interesante. Eh, para eh, todos los que asistís, como he dicho al principio, esta sesión se está grabando y luego estará disponible en nuestro canal de YouTube por si podéis, eh, bueno, si queréis consultarla o compartirla en algún momento. Eh, la sesión contará eh, con una primera parte de intervención de María José y, y luego, bueno, tenéis siempre opción de eh, poder hacer preguntas a través del chat o abrir el micro y preguntar, pero María José ahora eh, os dirá cómo, cómo va a estructurar ella la, la sesión. ¿vale? Así es que nada, no me entretengo más y le doy la palabra a María José. María José, cuando quiera. Muchas gracias, María, por esta presentación. Bueno, pues encantadísima de estar aquí y la verdad es que he disfrutado mucho preparando este, este momento en el que lo que pretendo es hacer un espacio de reflexión, aportar algunas pinceladas que puedan dar luz para que cada uno saque sus propias consecuencias. Y sí que me gustaría, eh, una vez que haya terminado la presentación, hacer un pequeño ejercicio eh, en el que María nos dividirá por salas virtuales, se hará de manera automática, aparecerá en nuestra pantalla, unirse a la sala tal, le damos a aceptar. Y en 10 minutos apareceremos en una sala con uno o dos participantes más. Trabajaremos el ejercicio y luego volveremos a la sala principal también de manera automática después de esos 10 minutos. Y ya expondremos entre todos pues, las conclusiones, las reflexiones, en un trabajo colaborativo para aportar talento. Muy bien, pues voy a comenzar presentando. pantalla. Muy bien. Para comenzar, eh, voy a proponer realizar un viaje. Un viaje que bueno, se prevé que sea hacia el futuro, ¿no? por el tema en el que estamos, pero va a ser un viaje en el tiempo hacia el pasado. Propongo que nos vayamos a finales del siglo XIX, a un salón de época, estamos allí tomando un café, y pensar qué conversación escucharíamos. Pues probablemente serían conversaciones muy similares, a la actual. ¿no? La preocupación por esa llegada de la máquina de vapor, el comienzo de la industria, la maquinaria. ¿Será capaz la máquina de sustituir el trabajo humano? ¿Nos quedaremos sin trabajo? ¿Será una amenaza para la sociedad esta revolución? ¿Y qué ha pasado? Pues que hay que confiar en la capacidad adaptativa del ser humano. Ahora mismo estamos en un momento muy similar. Cada día eh, vemos titulares en, en los periódicos. Eh, del tipo, dentro de ocho años vamos a ser inmortales, la inteligencia artificial va a hacer que desaparezca la humanidad, eh, va a haber una devastación de un porcentaje altísimo de los trabajos actuales, si no se controla esto va a ser un desastre. Y la pregunta sería, ¿estamos preparados para todo esto? No, pues bueno, lo que... José, perdona que te interrumpa, estamos viendo la diapositiva de, eh, inicial, la de, la de digamos la portada. Que sí. no sé si está avanzando diapositiva y no lo estamos viendo. No, no, no. Estoy, ah, perdona, perdona. Perdona, perdona que te nada. interrumpa. Vale. Sí, el... sí, sí, sí. No, no pasa nada. Eh, bueno, pues no voy a tratar de analizar en profundidad estas dos realidades para descubrir cuál, de, cuál supera, si una u otra. Voy a tratar de exponer algunas pinceladas para que cada uno sea capaz de sacar sus propias conclusiones y que sea un espacio de reflexión, que creo que esto es interesante. ¿Cómo llamaríamos al momento actual? Pues yo qué sé, de deslumbramiento, de eclipse. Pues qué duda cabe ¿no? que, que la llegada de OpenAI, de ChatGPT, ha conmocionado a algunos sectores y por eso más necesario que nunca hoy en día es utilizar esa herramienta que tenemos tan poderosa que es pensar. ¿Qué pasa? ¿Que vivimos tan asombrados por las maravillas los algoritmos que se nos olvida? lo que es el prodigio de la mente humana, o esa evolución. Es verdad que yo no soy experta en inteligencia artificial y creo que ha sido un poco atrevido este título por mi parte, pero sí diré que trabajo cada día con personas inteligentes, porque me dedico al entrenamiento, el liderazgo ejecutivo, me dirijo programas de transformación y autodesarrollo, pero sobre todo mi experiencia se basa en sesiones... One to one, ¿no? en trabajar esa gestión del talento y esa transformación personal que es la que luego va a hacer que evolucione y se transforme en una organización. Y desde ahí desde donde quiero clarificar algo que pueda ayudar a pensar. Hay un profesor de la Universidad de Pensilvania que, bueno, que publicó hace poco un experimento realizado, como muchos de vosotros me imagino que habréis también eh, probado ya la inteligencia artificial y, y lo habréis desafiado también. Bueno, él hizo, eh, pensó, y a ver, en 30 minutos, ¿qué es capaz de hacer? Esto, ¿no? La inteligencia artificial. Y su proyecto de partida era lanzar un juego educativo que él tenía, bueno, que tenía ilusión, ¿no? De, de sacarlo al mercado. Y dijo, venga, empezó a dar instrucciones y ¿qué hizo en 30 minutos? Un estudio de mercado, una campaña de mail promocionales, Creó un sitio web, creó un logotipo, eh, realizó también una campaña para cinco plataformas de redes sociales, por supuesto hizo el gráfico del juego y por último le hizo un vídeo promocional con una voz de personalizada. Bueno, ¿esto es capaz de hacerlo una persona humana? Por supuesto. ¿En 30 minutos? Lo dudo muy mucho. O sea que aquí lo interesante es la rapidez de esta herramienta. Bueno, y también hay una noticia que, que me pareció muy interesante, que se publicó el 30 de marzo, y un equipo internacional de científicos de ocho universidades que lograron hacer que un problema de física cuántica que tenía miles de ecuaciones se redujera a tan solo cuatro. Y ellos en, en esta investigación decían que si esa técnica se lograra adaptar a otras situaciones, pues que se podrían generar materiales con, con características tan importantes como la superconductividad o como la generación de energía limpia. Bueno, pues qué duda cabe que estamos en un momento de vértigo, de máximo auge y, y de comprobar resultados asombrosos. Y me he atrevido a definir eh, la inteligencia artificial con este acrónimo, con el acrónimo IA, ¿no? pues me he atrevido a, a sustituirlo por lo que yo llamo instrumento ambivalente. ¿Instrumento por qué? Pues porque bajo el boom de la inteligencia artificial subsiste la inteligencia humana, porque es que quien la ha creado, quien la sustenta, y parece evidente, pero sin inteligencia artificial, perdón, sin inteligencia humana, no habría inteligencia artificial. ¿Y ambivalente por qué? Porque puede ser usada para desarrollo, para progreso, para crecimiento, eh, para aportación al bien común o puede ser utilizada para crecimiento o beneficio particular y ahí pues donde habría confrontación entre ganadores y vencidos esta segunda opción es peligrosa ya, ya lo ha advertido y las más en eh, esa carta abierta en la que también se ha unido el cofundador de Apple y de Skype entre otros y que han hecho bueno aquí también eh, qué duda cabe que hay mucho interés económico por medio pero bueno eh, ¿Qué han hecho? Pues lo que han hecho es advertir que, que esta opción es peligrosa y que piden pausar su desarrollo para que esto no llegue a un sistema impredecible de la ley del más fuerte. En definitiva, ¿qué quieren? Pues acordar hacia dónde vamos? ¿Con una garantía de seguridad? ¿Con leyes de regulación? ¿Evitando posibles catástrofes? Y también lo que está ocurriendo, no esa falsedad, en, por ejemplo, en las noticias, en esos vídeos, que no distingue la realidad de la ficción, la violación de derechos, los abusos por un ejemplo de todo esto también es como un gran porcentaje de empresas, mucho más del, del que nos creemos, pues son gravemente afectadas por ciberataques hay quien dice que hay dos tipos de empresas las que han sufrido un ciberataque y las que están siendo susceptibles de sufrirlo en breve también ha habido empresas que han quebrado por esto bueno, pues este instrumento es ambivalente por eso. ¿no? Pues, una sierra eléctrica puede ser utilizada para crear muebles ¿no? o puede ser utilizada para fabricar muebles o puede ser utilizada para arrasar un, un bosque. Eh, bueno, y todo esto pues daría para horas de debate ¿no? porque ha habido un montón de generación de de noticias también con inteligencia artificial. En Estados Unidos, por ejemplo, ya hay resolución de sentencias judiciales de modo masivo, eh, realizadas con inteligencia artificial. Bueno, eh, un arma poderosa. Y ahora pues quiero poner el acento en eh, mi especialidad, que es la mente humana, el cerebro humano. y Para esto me he inspirado en Rafael Yuste, que es un neurobiólogo de la Universidad de Columbia y que también es miembro del Consejo Asesor de Inteligencia Artificial del Gobierno de España. Bueno, pues él lleva décadas investigando el mapeado del cerebro humano y explica eso como el cerebro humano, tiene es un apasionado ¿no? de esto, dice que es un arma cargada de futuro y es que en realidad no tenemos ni idea, no sabemos la profundidad de cómo funciona. ¿no? Hay habilidades mentales y cognitivas que son desconocidas aún por los neurólogos, y los neurólogos cada día se asombran de todas las posibilidades potenciales que tiene el cerebro. Y si a esto se une que cada persona es única, pues ya tenemos ahí una combinación fascinante. Y en el cerebro ocurre una cosa muy curiosa: ¿no? es que si sí, eso también lo explicáis, ¿no? que si tú estimulas una neurona, ese estímulo pasa a la neurona siguiente por lo que llamamos sinapsis. Pero ocurre en algunos casos y en otros no. ¿De qué depende? Pues no se sabe. Ahí hay un cierto azar. Y ese cierto azar es lo que permite que el cerebro humano eh, tenga una asociación de ideas diferentes y que, por ejemplo, a alguien se le ocurra una idea que no se le ha ocurrido a nadie antes para lograr la solución de un problema grande o pequeño. Eh, esto parece de broma, ¿eh? pero el, el pasado 9 de marzo leí una noticia que me pareció bastante curioso, y es que ha habido eh, dos equipos de científicos de Estados Unidos y de Reino Unido, que después de 12 años de trabajo, la frialera de 12 años de trabajo, han logrado mapear un cerebro completo de un insecto, el de la larva de mosca de la fruta Y después de esos 12 años, eh, ese estudio que han hecho, pues, reproducir el mapa más avanzado de conexiones neuronales del cerebro que conocemos en la actualidad. Y, han, han concluido que se compone de 3.016 neuronas y entre esas neuronas hay 548.000 conexiones. Bueno, Teniendo en cuenta que este cerebro es muy primitivo y que por ejemplo el cerebro de un ratón pues, es un millón de veces mayor que el cerebro de, de esta larva de la mosca que ni un centímetro, pues esto nos da idea de lo que aún nos queda para llegar a mapear el cerebro humano y para llegar a su completo conocimiento. También Rafael Luz te explica una cosa que, que me ha parecido interesante, y es que dice que los modelos de redes neuronales en los que se basa la inteligencia artificial a día de hoy son modelos del año 1963. Esto ya está superado totalmente eso. Pero la inteligencia artificial no ha sido capaz todavía de adaptarse a eso. Y, y tiene muy poco recorrido si lo saca del problema concreto en el que ha sido entrenado. Bueno, pues quiero pasar a, a lo que a mi juicio serían hay otras muchísimas más, ¿no? pero he elegido tres diferencias fundamentales entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial. La primera es la realidad relacional, porque la inteligencia humana está totalmente unida a un sujeto, a un yo personal, que es capaz de, de responder de esas acciones, de sus palabras ante terceros, <ríe> tiene conciencia. Eso está claro. Y la inteligencia artificial, pues, a lo sumo, es capaz de interactuar de una manera mecánica, pero no, tiene, no es un ente de relación y, por tanto, no tiene ese yo soportado. Luego, la inteligencia artificial está entrenada para responder preguntas. La inteligencia humana es capaz de hacerse buenas preguntas y de hacer preguntas, el arte de preguntar, y, y luego entraré un poquito más en ese arte de preguntar porque me parece eh, un campo precioso, y luego pues la capacidad de expresar y de generar afecto real, lo que denominamos inteligencia emocional, que la inteligencia artificial, por mucho que queramos, ni siente ni parece. Bueno, pues para entender la base de la inteligencia artificial, voy a hablar muy brevemente del, de en qué se basa, que es el método analítico. y ¿Cómo funciona este método? Bueno, pues muchos de vosotros lo sabéis mejor que yo. ¿no? Trata de estudiar un problema a través de una representación matemática. Se analizan los datos, se descomponen, se predicen patrones, se optimizan indicadores. ¿Y eso que lleva? Pues a mejorar procesos, incluso a resolver conflictos y el aprendizaje va creciendo de una forma automática. Y ese aprendizaje lo hace al recopilar un volumen grande de información, estudia el patrón siguiendo esos modelos de análisis. ¿Y qué permite esto? Pues la verdad es que muchísimas cosas, es ¿no? una buenísima ayuda para tomar decisiones estratégicas de una forma acertada y rápida. También se pueden automatizar procesos de flujo de trabajo. Se pueden crear experiencias que, que mejoran la satisfacción del cliente. Y, y bueno, pues tiene muchísimas aplicaciones. Pero ahora vendría la pregunta del millón. Si, si es de verdad el método analítico el que hace evolucionar o el que va a hacer revolucionar el razonamiento humano de un modo absoluto. Pues ante esta pregunta he traído aquí a, a Leonardo Polo para que la respondan. Es un filósofo español contemporáneo que falleció hace unos años, que él ha desarrollado una teoría del conocimiento totalmente nueva y también ha trabajado en lo que él denominó la superación del límite mental, cosa que hasta ese momento no se había investigado. Bueno, muy, muy complejo su su pensamiento no lo voy a desarrollar aquí, pero sí me voy a fijar en lo que él dice sobre el método analítico. Dice que este método presupone una condición que no siempre se cumple, porque en el método analítico se descompone y se prescinde de elementos que no son relevantes. Y hay realidades que pueden considerarse por partes sin que esa restricción afecte a su totalidad. problema. Pero hay casos en los que la realidad está tan estrechamente interrelacionada que si se eliminan factores de esa realidad, se pierde. Y eso ocurre con la realidad de vida. Por tanto, el planteamiento analítico, según su tesis, es adecuado al modo de ser de la máquina, pero no a todos los modos de ser. Eh, la máquina no tiene comprensión de lo que dice ni tiene conciencia. Y por eso, eh, un organismo vivo que no es una máquina, en el que todos los factores son relevantes y están interconectados, necesita otra, otra manera de proyección. Y pienso que una organización pues, se puede considerar también un organismo, eh, un ecosistema, una realidad viva. El hombre es una realidad viva, la persona humana, el ser humano. Pues esto se ve muy claro eh, en la medicina. Cuando se aplica un remedio parcial, un fármaco que va destinado a un órgano, casi siempre, casi siempre suele haber efectos secundarios. Por eso me cuesta interconexión. Entonces él dice que el considerar que el tratamiento analítico es eh, lo máximo, pues es arriesgado para asunto humano, porque puede acabar en ceguera, porque puede acabar apartando realidades que son relevantes. y esto ya es más complejo ¿no? pero él tam también explica que me ha parecido muy interesante ¿no? que hay realidades que si se descomponen en parte y se analizan por separado pues pueden llegar incluso a la negación de esa realidad y, y lo explica con el tiempo no dice por ejemplo el tiempo pues su descomposición en instantes que un instante un instante es algo estático y es opuesto a lo que denominamos tiempo por tanto eh, Conclusión, ¿no? que el método analítico puede conseguir grandes éxitos, sin duda, pero que no es la solución para todo. Y es que eh, la persona que piensa es sujeto pensante y es responsable de sus palabras, de sus acciones, es capaz de tomar decisiones, de asumir las consecuencias con libertad, con responsabilidad, con pensamiento crítico. <coughs> ¿Y qué ocurre en la inteligencia artificial? pues que no hay un sujeto final. Por ejemplo, si algo falla ¿no? en, en ese proceso, ¿quién sería el responsable? ¿El programador? ¿El que manejó la información? Si algo se escapa al control humano, pues no hay un tiendo humano capaz de responsabilizarse de eso. Y bueno, la inteligencia artificial tiene gran capacidad de, de combinar datos y qué duda cabe que va en un momento. ¿no? Por ejemplo, el modelo original GPT tenía 175 millones de parámetros. GPT-2, 1.500 millones. GPT-3, 175.000 millones de parámetros. Luego ha llegado el 4, estamos a la puerta del 5, pues suma y sigue. ¿no? Pues a pesar de la gran capacidad para recabar datos, la inteligencia artificial no es capaz de realizar... de, de de analizar y observar una realidad y sacar conclusiones de algo nuevo a partir de esos datos previos de, de los que ha sido nutrido. Y, y la inteligencia humana pues tiene una capacidad de enfrentarse a incertidumbre increíble. Esto lo hemos visto, por ejemplo, en época de, de pandemia, cómo se ha puesto a prueba pues, el ser humano. Bueno, y no quería dejar de traer aquí... Eh, pues, esta obra, porque soy una apasionada de Sorolla y también porque eh, quiero reflejar cómo la inteligencia humana posee la capacidad de creación, de creatividad. Esto es algo importante porque permite también cambiar el comportamiento de la persona, explorar distintas opciones. y ¿Qué nos pasa al contemplar una obra? Pues que vemos la belleza, vemos un sentido, produce emociones. Y por el fenómeno de neuroplasticidad, sabemos que el cerebro tiene una capacidad increíble de restablecer conexiones, incluso de crear nuevas redes neuronales, y todo el sentido artístico está muy, muy relacionado con todo esto. Y es que es verdad, ¿no? la, la comprensión de la conciencia humana fue uno de los mayores retos que tenemos a día de hoy. Y aún queda mucho recorrido para sacarle toda la potencialidad que tiene. Bueno, Segundo factor en el que quería fijarme. La capacidad de hacer preguntas. Eh, Estillo. Decía esta frase que me ha parecido muy buena. ¿no? Es más fácil juzgar el talento de una persona por sus preguntas que por sus respuestas. Pues verdad, ¿no? porque el preguntarse es una capacidad, facultad eminentemente humana. Hace poco oí decir, y, y en un principio me hizo gracia, ¿no? que hay dos elementos por los que se puede. Eh, juzgar o que se pueda analizar el coeficiente intelectual de una persona. Uno es por su habilidad para hacerse y para hacer preguntas. Y el otro sería un fino sentido del humor. Después lo pensé y, y dije, pues no va descaminado, ¿no? porque el sentido del humor, ¿qué hace? Pues que nos lleva a desdramatizar, a no absolutizar, en definitiva, a ser capaz de concluir como Sócrates, solo sé... Que no sé nada. El arte de preguntar. El arte de preguntar es fruto de la reflexión, de asimilación y del aprendizaje. Preguntas son muy poderosas y, y son capaces de generar procesos de cambio y de proactividad. ¿Qué pasa en el ámbito educativo? Por ejemplo, se utiliza eh, la inteligencia artificial para resolver cuestiones. Pues se puede ir en detrimento. De, del pensar, de la reflexión de, del propio trabajo intelectual del alumno porque ya me dan todo solucionado se podría estar contribuyendo a adormecer esa capacidad de reflexión es una llamada a activar esto. las preguntas también crean espacios de relación de aprendizaje hacen posible el pensar juntos en definitiva Hacerse preguntas genera autoconciencia y, por tanto, desarrollo. Y una persona sabia, ¿por qué sabia? Porque se ha entrenado en esto, eh, en estimular un proceso de indagación, de búsqueda de respuestas. Y esto se ve mucho en, en los programas de acompañamiento, ya sea como entrenamiento de liderazgo, el mentoring, de coaching. Las preguntas tienen un papel muy fundamental. Es un proceso muy bonito, ¿no? porque ese potencial de conocimiento, de capacidad, de talento, de habilidades que muchas veces uno mismo no es consciente o no sabe expresarlo explicarlo pues es capaz de salir de dentro a fuera a través de ese planteamiento de interrogante a través de ese espacio para la reflexión eso lleva pues, a la toma de, de decisiones también. y qué nos pasa en este frenético mundo en el que vivimos porque pues lo que se espera y se valora es que tengamos respuestas rápidas. Cuando eh, uno recibe una pregunta y se concede un, un espacio para responder, pues eso no está hablando de que no dominamos el asunto. ¿no? O cuando estamos ante un foro y, ¿no? y hay un espacio para el debate, se valora mucho más el que yo dé mi opinión, que diga lo que pienso tal, que el que haga una pregunta sencilla porque realmente tengo interés por algo. Pues perder ese miedo a a preguntar y a hacerse preguntas. Eh, la pregunta eh, es una de las habilidades de los líderes de hoy. Y la capacidad de hacerse pregunta inteligente es eh, una de las herramientas más potentes, ya hemos dicho, ¿no? porque en definitiva es un lenguaje proactivo que permite ir por delante. Y hay un modelo racional de preguntas inteligentes que lo explica Mario Borghino en su libro El arte su libro, perdón, el arte de hacer preguntas y que, bueno, pues este modelo lo utilizan muchas organizaciones para la negociación, incluso para ofrecer un mejor servicio al cliente y, y con este modelo, pues comprobamos que, que ese proceso de, de formular preguntas pues nos permite indagar no solamente en las necesidades de nuestro cliente, sino también en nuestra propia vida, llegar de una manera más profunda a expresar lo que llevamos dentro. Bueno, pues una herramienta interesante y tiene esta secuencia de cinco pasos. Voy a tratar de explicarla brevemente, pero en definitiva es estudiar eh, cómo la mente humana va procesando su discurso. Entonces, por ejemplo, ante la solución de un problema, pues, ¿qué hace primero? No? Preguntas de propósito. ¿no? Cuando se piensa... Siempre se hace con un propósito para definir ese problema. ¿Sí? Luego, ¿qué, ¿qué hace la mente humana? Pues buscar datos, información, para cuadrarlo bien. Luego, eso nos lleva a, a conocer sus consecuencias, a implicarlo en el problema. Luego se visualizan las soluciones y, por último, con toda esa información, pues ya somos capaces de crear nuevos horizontes de actuación. Y siguiendo esta, bueno, y Tony Robbins ¿no? eh, dice que la gente exitosa sabe hacer preguntas inteligentes y en consecuencia toma mejores decisiones. creo que, que queda muy clara esta llamada a la reflexión sobre la que quería hacer un poco de hincapié, ¿no? de lo que se trata con esta pequeña jornada de hoy. Voy a empezar con la pregunta de propósito. Bueno, pues esto es muy amplio, ¿no? pero hay preguntas que son capaces de transformar, y esto yo lo he palpado en mi desarrollo profesional. Por ejemplo, el enfrentarse a un para qué. El para qué conecta con, con esa finalidad que me mueve a la acción. Cuando el para qué está alineado con los valores, con el fin de la persona o de la organización, esa relación fluye. Eh, el para qué. Apela al objetivo, actuar con un fin. Y, bueno, pues animo a hacerse esta pregunta cuando estemos en medio de la acción. Parar y pensar. ¿Para qué? Pregunta de información. Pues nos ayuda a, si estamos, por ejemplo, tratando con un cliente, pues nos ayuda a conocer sus necesidades, a conocer su punto de dolor, el punto de partida, la identidad, dónde ¿no? parto, quién soy, la integridad, pues toda esa información nos permite interactuar. Son preguntas de implicación. Pues, este es uno de los elementos más poderosos para gestionar el cambio, que es preguntarse ¿no? cuál es mi necesidad. Y también es saberse cuestionar ¿no? qué podría hacer distinto la próxima vez. Cuando, bueno, pues eso te saca de tu carrera habitual, también a veces de la sensación de fracaso, cuando algo no ha salido como yo pensaba, pues me permite ser capaz de salir de la frustración hacia el aprendizaje. ¿no? Y además también puedo añadir otro tipo de preguntas. Pues, por ejemplo, ¿qué me ha enseñado esto? Y así, pues, incorpora mi experiencia algo valioso. Y eso, y en el caso de estar buscando una relación con el cliente, pues nos podemos preguntar, ¿cuál es su necesidad? Más que, ¿qué me interesa a mí vender? Porque, por supuesto, luego se podrá alinear. Y nos puede hacer girar, a la hora de presentar nuestro producto o nuestro servicio, tener en cuenta esta faceta. Luego, preguntas de visión. ¿Qué importante es eh, Para visualizar escenarios de solución. Pues, ¿Dónde quiero llegar? El arte de la pregunta socrática eh, está íntimamente conectado con el pensamiento racional. Y, y es que permite profundizar hasta encontrar la verdad de las cosas. Y bueno, pues lo vemos, ¿no? En los niños pequeños, eh, continuamente preguntan: ¿por qué, por qué, por qué? Y, para llegar a, a, a conclusiones. Simon Sinek tiene un libro muy interesante que se llama precisamente así. Empieza con el porqué. Y luego ya estarían pues, las preguntas de acción. Estas son las que casi todo el mundo nos hacemos de una forma automática, sin pasar por el proceso anterior. Y esas preguntas pues las hay que remueven obstáculos. ¿Qué pasaría si...? Pues también nos pone en otro escenario. Nos saca del problema y nos ayuda a proyectar otras soluciones. Por ejemplo, cuando pensamos que no tengo tiempo, no tengo recursos, no tengo apoyo, por tanto, no soy capaz. Y si nos preguntamos, ¿qué pasaría si tuviera tiempo, si tuviera recursos, si tuviera apoyo? Pues te hace ver la realidad desde otra perspectiva. Y es algo tan simple como preguntar. Y bueno, está clarísimo que, como complemento a la pregunta, pues está la apertura en el arte de escuchar. Es muy importante aceptar que hay otras formas diferentes de pensar. El enfoque eh, que el interlocutor tiene es diferente al mío. Por eso es importante un interés genuino en centrar ahí la atención, en pensar qué quiere decirme, evitando el juicio. Y bueno, el arte de la pregunta pues, son preguntas abiertas, preguntas que sean capaces de generar confianza que dan espacio, y también diría yo que el, el arte del silencio, para dar espacio a la reflexión. A veces también aprender a esperar para no caer en un interrogatorio que la persona se pueda sentir pues, en un cuarto grado. Los beneficios de la escucha. Pues el arte de escuchar no es nada fácil, y el problema de la comunicación, principalmente, es que no escuchamos para entender, sino para responder. ¿Cuántas veces vemos, no? y también en programas de humor, eh, vemos como hay dos personas que están transmitiéndose su mensaje, una a la otra sin escucharse, y luego adiós adiós ¿no? y se va. Y es que caemos en eso. Porque cuando escuchamos, centramos la atención en lo que voy a decir a continuación. Y además, no compruebo si he entendido bien, y, y me suelo guiar por mis propias Interpretaciones, conjeturas, y por eso hacer el esfuerzo de centrarnos en el mensaje que nos están transmitiendo, de hablar desde no desde nuestro mapa del mundo, sino desde el mapa del mundo de nuestro interlocutor. Hay un artículo muy interesante de María Luisa de Miguel que habla, que es escritora y directora es de la escuela de Mentorín Navile, que habla precisamente de este arte de la escucha, y a mí me impactó mucho porque cuando lo leí, Pensé, y yo me dedico poco a esto, no pensé que me faltan años luz para saber escuchar de verdad. Apunto cinco claves eh, que ella destaca, que es la serenidad interior. Eh, ese afán de no estar ahí con la escopeta cargada para responder, sino bueno, a ver qué refino Escuchar con propósito, con ese propósito de llegar a un acuerdo, con ese propósito de hacer que la persona se sienta acompañada con eso. Cada tipo de conversación tiene un propósito. Escuchar con apertura, incluso pues, salir de, de mi forma de ver la realidad, de ver el mundo, y ponerme en la situación de la otra persona. Con una atención sostenida en el tiempo, con 360 grados, ¿a qué me refiero con estos 360 grados? Pues, al lenguaje no verbal, que es tan importante, a los gestos, al tono de voz. Todo eso ayuda muchísimo a captar lo que la persona nos quiere transmitir. Y luego ya, eh, por último, estaría la empatía, que esa, esa conexión de, de emociones con la persona que, que está transmitiendo su mensaje. Y llegamos a la tercera gran diferencia, que es la capacidad de sentir, que es exclusiva de la inteligencia humana, porque ya lo decíamos antes, nos va unida al yo personal. Bueno, pues me ha encantado eh, centrarme un poquito en, en cuáles son los factores determinantes del éxito. Investigando sobre esto, eh, esto eh, Goleman, ¿no? que es el padre de la inteligencia emocional, habla mucho de esto. ¿no? Dice que como el coeficiente intelectual de, de una persona aporta solo el 20% de estos factores. Y eso se ve muy claro, por ejemplo. En la alta dirección, a nivel de alta dirección hay dos cosas importantes. Sería la visión estratégica, que es la capacidad de, de tener perspectiva, de ver un cuadro de situación en el que está la empresa, de saber cómo una decisión va a afectar al resto de la organización, no solo a corto plazo, sino también a medio a largo plazo. bueno y Una vez creada esa estrategia, que se puede dedicar muchísimo tiempo a ello, viene la parte interesante, que es la de la implicación. Perdón, la de la implantación. Esa implantación requiere la implicación de las personas. Esa implicación pues, se basa en el arte de comunicar, de motivar, de persuadir, de influenciar. Y todos estos conceptos, curiosamente, están encuadrados dentro de habilidades emocionales. eso es la estrategia importante, sin duda. Pero su ejecución depende de ese 80% de factor humano emocional. Y es ahí donde el liderazgo y la inteligencia emocional juega un rol muy importante, determinante. Porque ¿qué es liderar? Pues en el fondo es influir, es hacer hacer, el arte de implicar a la gente en un objetivo común. El buen líder es aquel que se ocupa de crecer, haciendo crecer a los que tienen a su alrededor. Y todo lo que hacemos, todo todo, está filtrado por las emociones, por muy racionales que queramos ser. Y si dejamos que nos dominen, pues no gobernamos nuestra vida. ¿no? La buena noticia es que con autoconciencia podemos regularla y podemos ser dueños de ella. Y por tanto de, de nuestra acción. ¿no? Por eso, solo si tomo conciencia de mis emociones, puedo decidir cómo voy a reaccionar en cada momento. Eso es ser de verdad libre y ser dueño de uno mismo. No existe inteligencia humana sin inteligencia emocional, por mucho que queramos. Tal Carney, que es un experto en inteligencia emocional, decía que, que cuando lidiemos con las personas, recordemos que estamos lidiando con criaturas, no con criaturas de lógica, sino con criaturas de emociones. O sea, él decía, ¿no? primero gánate el corazón y solo después la cabeza. Es mucho más fácil el recorrido del corazón a la inteligencia que, que el camino contrario. Y, y tenemos experiencia de que en cualquier interacción con una persona somos capaces de sumar. Por eso es muy importante prestar atención a lo que decimos, pero también a cómo lo decimos, ¿no? al tono de voz, a la mirada, a esa atención y la escucha. Todo esto son factores determinantes para el éxito, y para el éxito en la comunicación. Y, y eso inspira confianza, respeto, credibilidad, honestidad o lo contrario. ¿no? Esas que son cosas muy sencillas que no hay que hacer grandes esfuerzos sino entrenarse en todo esto. Y, queramos o no, las emociones provocan cambios en nuestra conducta y, y afectan a, a nuestros rendimientos. Y por eso pues, es muy importante aprender a identificarlas, a saber gestionarlas. Y la vida gira en torno a las relaciones y un 80% del éxito proviene de esa inteligencia emocional y según cómo controlemos ese círculo de relaciones, pues va a ser nuestro futuro. Y por muy racionales que seamos, tener en cuenta que, que somos seres emocionales y que podemos tomar decisiones solamente con la emoción. Tenemos por ejemplo eh, bueno, algunos modelos de cosas que han ocurrido en la historia de gente que puede tener un coeficiente intelectual altísimo, pero que guiado por el pánico ante una inestabilidad, por ejemplo en bolsa, en un segundo eh, imita un, de una manera refleja a otro y sin pensar hay un efecto masa y hay una bajada en la bolsa. Eso por ejemplo sería una decisión tomada desde la emoción. Bueno, junto a esto, pues también es muy interesante el entrenamiento mental. La concentración es clave para el éxito, ¿no? dirigir nuestro esfuerzo hacia el mismo, hacia el mismo fin. Decía Goleman que, que la atención es un músculo de la mente, que esa atención plena es pues, la que lleva al control de las emociones. Existen también, según Goleman, cinco pilares para entender. Cómo se apoya eh, la inteligencia emocional, en qué se apoya y cómo funciona. Entender y reconocer las propias emociones, tener un control adecuado de ellas, eh, eh, la motivación, la empatía, la capacidad de administrar las relaciones. Vamos a ver muy brevemente. Eh, entender nuestras propias emociones es reconocer los sentimientos ser consciente de mi estado anímico, saber qué lo está provocando todo esto, nos da muchísima información. Y cada una de las emociones no habla de una cosa. Y las emociones pueden ser elementos de bloqueo o pueden ser palancas para el crecimiento. Y sabemos gestionarlas bien. Hay, hay muchísimo escrito sobre esto. Hay Marian Roja Estapé, por ejemplo, tiene eh, mucha literatura sobre el tema, muy interesante. Y el conocimiento de qué me pasa y por qué me pasa Alivia mucho no todo lo que sea. El autoconocimiento, la autoconciencia ¿no? es un valor muy bueno. Por ejemplo, pues ¿qué no, ¿de qué no habla el miedo? El miedo no habla de una amenaza o de un peligro. ¿sí? La tristeza de una pérdida, el asco de rechazo de algo que, que no hace daño, la sorpresa, pues activa nuestra respuesta ante lo inesperado, la ira, esa necesidad de autodefensa, y la alegría, pues, de querer compartir un bien que poseo y, y que del que hago partícipe a los demás. Controlar la emoción, porque influyen en la toma de decisiones. Y no solo en eso, también influye en nuestro organismo. Por ejemplo, ante una situación de amenaza, ¿qué hace el miedo? El miedo activa el lóbulo central de la corteza cerebral por la acción del hipotálamo. Esta a su vez activa la glándula suprarrenal que descarga adrenalina. Esa adrenalina pasa a la sangre que hace que el tórax se ensanche, que el corazón se dilate, que aumente la presión arterial, el ritmo cardíaco, los músculos se contraen, ¿no? hay que salir corriendo, ¿no? el hígado libera glucosa, que es el combustible de los músculos. Hay un sistema periférico sanguíneo que hace que toda la piel palidezca para preservar esa sangre para el poder usarla en los músculos. Eh, los bronquios se dilatan para aumentar el volumen de oxígeno. En fin, que somos una unidad. Y es muy interesante también saber que nuestro comportamiento influye a las personas de nuestro alrededor por las neuronas espejo. Por tanto, un control adecuado de mis emociones produce en los demás un efecto satisfactorio. Por pues eso es importante tenerlo en cuenta. Motivación. pues Esa capacidad de persistir para obtener los resultados deseados. Que también tiene mucho que ver con la capacidad de evitar la gratificación inmediata. Y esa gratificación a corto plazo está muy relacionada con la liberación de dopamina. La dopamina llega a generar adicción por un proceso, bueno, un algo muy complejo, ¿no? que no vamos a explicar aquí, pero de absorción celular. Pues cada vez el organismo Necesitas más dopamina porque los receptores de dopamina en la estructura celular disminuyen para experimentar una satisfacción satisfactoria. Una sensación satisfactoria, perdón. ¿Y eso qué hace? Pues hace que se busque una estimulación que va en aumento. Por eso el mirar a largo plazo pues, es una manera muy inteligente de conseguir resultados duraderos. Eso sí, con mucho más esfuerzo. Un esfuerzo que siempre tiene premio, pero que implica la, la capacidad de posponer la recompensa inmediata. Traigo aquí a, a Luis Huete, que es un consultor internacional eh, de alta dirección, profesor de escuelas de negocios y escritor, y él lo explica muy bien en su libro Construye tu sueño 2.0, y bueno, voy a leer esta frase ¿no? que me parece muy elocuente. ¿no? Que la buena alimentación de los deseos emocionales personales y el respeto de estos mismos deseos de las personas con, que la, con las que interactuamos son claves para generar relaciones simbióticas y por tanto un mundo más funcional. Bueno, él también dice que corremos el peligro que se llama la intoxicación emocional que abusamos del fast food, de la comida rápida, como alimento emocional. Y, y el resultado, ¿cuál es? El resultado es que nos podemos enredar en, en deseos emocionales básicos y dejamos de conectarnos con los deseos avanzados. Y según él, esos deseos avanzados son el crecimiento como persona y la contribución al bien común. También explica ¿no? que, que la gratificación a largo plazo ...requiere del entrenamiento en tres v: ...valores, voluntad y virtud. El cuarto pilar es la empatía... Pues ...esa habilidad de reconocer... ...la emoción de los demás... ...porque una cosa es acompañar... ...y otra ponerse en sus zapatos. Olga Castañer, que autora del libro de la asertividad... ...Señal de una sana autoestima... ...explica eso, que la clave para empatizar... es. Eh, Intentar entender a la persona desde dónde te está hablando, que es desde sus emociones. Y como todos tenemos las mismas emociones, las experimentamos de una manera u otra en un momento determinado, de mayor o menor medida, pues no hace conectar esa conexión de corazón a corazón. Y esto es muy potente y se utiliza como estrategia comercial ¿no? también a veces. ¿no? También tiene un gran componente reflexivo esta empatía, porque consiste en preguntarse qué puede estar sintiendo de esa persona y por qué. Y otra vez aquí aparece el, el arte de hacerse preguntas. Y el quinto pilar, pues el conflicto existe siempre, ¿no? Y, y ante él pues, tenemos tres posibilidades: sumisión, huida o gestión. ¿Qué pasa con la sumisión? Pues que nos anula. Y tomamos esa opción. La segunda, la huida, pues no resuelve nada. eso La tercera sería la única opción posible para ser capaz de lidiar con estas diferencias. Y es que no hay relación humana en la que no exista conflicto, porque no existen dos personas iguales y por tanto la forma de ver la vida, la forma de ver la realidad, es diferente y eso genera roce y genera ficción. Y la vida es un continuo conflicto y ese conflicto pues es una ocasión para crecer cuando se gestiona adecuadamente porque permite nuestro propio conocimiento y el de los demás y por eso las personas emocionalmente inteligentes pues no huyen de las conversaciones difíciles sino que, que las afrontan, en mano a veces pues hasta las buscan ¿no? para poder llegar pues a alguna solución ¿no? para poder interactuar de un modo más sano para poder entender lo que no, lo que le pasa al de al lado ¿no? y, y las personas que peor se conocen y peor se aceptan a sí mismas pues son las que no saben entender a los demás ¿no? no saben aceptar a los demás o ¿no? las personas que causan dolores porque ellas mismas sienten dolor bueno pues qué puedo proponer a, ante todo esto pues la necesidad de formar líderes con un conocimiento profundo de las personas, que sean capaces de, de liderar el futuro de la inteligencia artificial. ¿Y esto cómo se hace? Pues, a través de liderazgo, emocionales fuertes, capacidad de reflexión, toma de decisiones, saber hacerse buenas preguntas... Tener la habilidad de gestionar relaciones de una forma adecuada. Pues esta es la esperanza, ¿no? Para, que es donde a mi parecer ha de ponerse el mayor empeño. Bueno, porque a esto me dedico yo, ¿no? a, a un programa de entrenamiento ejecutivo. Es entrenar la mirada en esa visión estratégica del líder. Entendiendo como líder a cualquier persona de la organización, no solamente a la persona que está al mando, ¿no? porque para llevar a cabo una estrategia pues es necesario fortalecer las habilidades personales y, y construir relaciones sólidas en la organización para que todos sean capaces de remar hacia el mismo lado. ¿Y cómo surge todo esto? Pues surge después de, de leer mucho, de muchos libros, muchos citos, muchos manuales sobre liderazgo. Pues he comprobado que por mucha sabiduría teórica que se tenga, es absolutamente necesario la puesta en el centro Porque al líder se le conoce por su obra. Es como el que ha leído muchísimos libros sobre atletismo. Pues la pregunta sería, ¿es un verdadero atleta? Depende cómo se ejercite en eso. Es pasar de, de la formación a la transformación a través de la ciencia. Esa formación... Necesita un proceso de integración y de asimilación en la práctica que se lleva a través de ese entrenamiento. Y bueno, ¿cómo se realizan estas sesiones? Pues a través de entrenamiento one to one que se fijan objetivos, una estrategia, meta a corto y largo plazo. Se estudia el potencial del talento para acompañar, para desplegarlo. Y todo esto pues, acompañado de una selección de artículos para el estudio, de dieta intelectual, de, de herramientas que garantizan el desarrollo intelectual. ¿no? Y a través pues, de nueve sesiones, eh, pues, con todo este contenido, ¿no? autoconocimiento, fortaleza de intención, propósito y qué foco en fin en mente tenemos, saber explorar las propias capacidades, la realidad, la gestión del tiempo y la energía personal, un elemento muy importante y ser capaz de detectar elementos de bloqueo para transformar un problema en oportunidad. La capacidad de elaborar un plan estratégico, el arte de, de la negociación, de las relaciones, el relato de vida y, y el legado que queremos dejar, la visión del futuro. y uno piensa, ¿todo esto en nueve meses? Pues sí, ¿no? la verdad es que eh, hay grandes cambios y grandes pasos en nueve meses. Quería ya... Terminar, antes de hacer el ejercicio, pues, por mi bibliografía, que, que me ha ayudado a prepararme esta sesión y que me parece interesante. es ¿Quién es el hombre? El libro de Leonardo Polo. Liderazgo, de Daniel Goleman, ¿no? Construye tu sueño, 2.0, para pasar del, del éxito profesional, luego lo personal. Y luego el, el arte de hacer preguntas. Pues Muchísimas gracias. Aquí dejo mi email por si alguien tiene alguna observación, alguna pregunta, eh, quiere comentar algo más. Pues estaré totalmente a vuestra disposición. Y bueno, podemos pasar, si os parece, a, a este espacio de... ¿No? María, ¿te parece que sí. pasemos al...? Sí, sí. Muchas gracias. Lo primero, María José, me ha parecido súper interesante la, la presentación y, y espero que para el resto también. Eh, efectivamente, ahora tocaría pasar a la dinámica que nos has propuesto. Eh, el tema es... Eh, Voy a, con, queda... a compartir, perdón, porque... ¿Vuelvo a compartir? para, sí. para Voy a ir llegar. creando las salas porque... Eh, ha quedado po poca gente, pero bueno, antes de eso, alguien de los que está en la sala quiere hacer alguna pregunta a María José o alguna cosa antes de, de pasar a la dinámica, pues simplemente que abra el micro y, y le pregunte. Mientras tanto voy creando la sala. Eh, María José, ¿cuántas quieres que haga? Porque tenemos sin contar uno, tres, cuatro, siete personas vale gente que tiene que salir. No sé cuánta nos vamos a quedar para poder hacer la dinámica. Sí, pues a lo mejor dos personas, ¿no? eh, una dinámica entre dos personas, hacemos las salas para dos. Eh, también me puede incluir a mí, y yo también puedo hacerla con alguien. Y sí. se trata pues, de crear un espacio de reflexión para valorar mi conocimiento y uso de la inteligencia artificial. ¿no? Para eso propongo hacer un tazo y un cambio Desde mi posición, desde mi uso particular, pues cuáles son las debilidades que texto, las amenazas, las fortalezas, las oportunidades. Y luego, pues, cómo se pueden corregir, afrontar, mantener. Si se puede hacer una captura de pantalla, para poderlo tener ahí. Vale, entonces... Dejo de compartir y ahora pues nada saldrá eh... no, si sí, le doy la tengo, la tengo ya me salen tres salas vale, eh, pues, lo que pasa es que eh, tú estás en una con eh, o sea, hay, hay uno que se llama eh, sí hay, hay dos, tres, tres salas dos de tres personas y una de, de dos muy bien entonces la idea eh, como ha dicho maría, eh, maría josé es que en cada sala se haga un dafo sobre eh, el.. Pues, o sea, situación personal de valorar mi conocimiento y el uso de la inteligencia artificial eh, actualmente pues como cómo la okay. conozco y como la puedo usar en, en mi entorno en, en mi entorno venga. profesional en mi entorno personal damos ¿Vale? un margen de 10 minutos 10 transcurridos esos 10 minutos volveremos de manera automática a la sala hay, hay que darle a aceptar cuando, Eso es. cuando nos venga quede. pues adelante Muchas gracias, María. ¿Quién quiere empezar tomando la palabra? El portavoz. La sala 2, por ejemplo. Perdón, bueno, que he cortado la. Audio. Bueno, mi, mi colega creo que tiene que irse. Sí. te esperas cinco minutos o te vas? Voy a esperar a que termines tú después de lo tuyo. <risa> bueno, pues nosotros hemos llegado a la conclusión de que para nuestra actividad, que es una actividad de medicina pericial, en la que elaboramos informes y conclusiones sobre las capacidades residuales de los pacientes en cuanto a su actividad laboral o su función personal, nosotros hemos llegado a la conclusión de que eh, nuestra, nuestras eh, fortalezas son, bueno, no lo hemos dicho en concreto, pero en el conocimiento previo, lógicamente, de, la, de nuestra materia y nuestra experiencia, etcétera, esa es una fortaleza, y entre las oportunidades... Eh, creo que nos puede ofrecer este sistema un conocimiento de experiencias para mejorar en la elaboración de nuestras conclusiones y extraer una actualización de la capacidad terapéutica eh, que existe y que a lo mejor nosotros no hemos accedido todavía, es decir, nos hacer informe sobre cuál es el estado residual y por lo tanto tenemos que saber cuál es el estado de la ciencia respecto a las patologías que sufren nuestros pacientes y cuáles son las posibilidades reales de mejorarnos. En cuanto a las amenazas, hemos pensado que quizás sería la seguridad de nuestros datos en de nuestros sistemas, porque, como no conocemos bien el sistema eh, de, este de inteligencia artificial, etcétera, me pregunto si esto supondría algún tipo de, de déficit de seguridad de datos que es fundamental en el tema médico y de nuestros sistemas informáticos. Y la debilidad por nuestra falta de conocimiento absoluto, por lo menos por, por mi parte, menos por mi colega, de el tema de, las, de la inteligencia artificial motivo por el cual lo hemos apuntado esta webinar esas serían nuestras conclusiones Muchísimas gracias muy, bueno, muy interesante. cada una de estas cosas lleva una, una, una acción evidentemente ¿no? en cuanto a las oportunidades pues bueno, todas se, se encierran más o menos en mejorar nuestra información sobre este asunto eh, asistiendo a, a a actividades como, como esta y, y leyendo y adquiriendo conocimientos. Creo que todas ellas se van a mejorar con adquiriendo cada vez más conocimiento y más información sobre este asunto de la inteligencia artificial. Y ya está. Muchísimas gracias. Pasamos al. Y luego ya por último haremos un, una pregunta final de qué nos llevamos de esta sesión. Pero ahora vamos a pasar a, al.. Al siguiente equipo que pueda aportar. Eh, José Antonio, ¿quieres tú hablar o como prefieras? No, si quieres, vamos, por el, el, lo que te he hecho esperar, lleva tú la, la voz cantante y si acaso yo voy... <risa> bueno, no, nos, nosotros hemos tenido bastante poco tiempo para, para poder mm, hacer un poco el, el dafo, pero bueno... Eh, Voy a tratar de trasladar un poco lo que hemos, lo que hemos hablado. En, en lo que se refiere a las debilidades, eh, lo que sí que vemos es que tiene ciertas limitaciones, sobre todo con respecto a la integración de lo que podríamos denominar las habilidades blandas, la, la relación, la empatía, todavía es algo aunque comentaba José Antonio, que hay ciertas experiencias hechas... Eh, con uh, las herramientas que tenemos accesibles de, de inteligencia artificial en este respecto, pero bueno, eh, evidentemente están muy, muy lejos y, y es probable que sea difícil integrar este tipo de, de habilidades en estas herramientas. ¿no? Con respecto a las amenazas, eh, coincido con lo que comentaron nuestros colegas hace un momento, yo creo que la, la, la pérdida del control uh, sobre estas herramientas y especialmente en el control de la información, yo creo que es, es relevante, especialmente en el ámbito que yo trabajo también, que es el, el biomedio, el sanitario. Yo creo que eso es, eso es, eso es de, gran, de gran relevancia, ¿no? ese tipo de amenaza. Y yo creo que tiene que ser controlada. Tenemos ejemplos en los que, incluso sin inteligencia artificial, eh, eh, en la información es muy importante como herramienta, pero tenemos que siempre tener el control sobre ella. Luego, la, en las fortalezas, eh, lo que vemos es que, claro, evidentemente, nos permite tener una herramienta de, que, que, que, que permite trabajar mucho más rápido que nos puede permitir eh, o, o servir como apoyo en muchas de las tomas de decisiones y además de una manera exponencial en la que nos, nos permitiría tener una gran potencia en, en, en muchos aspectos. Y eso está un poco relacionado con las oportunidades que se pueden identificar, esto es, resumiendo mucho evidentemente, que es mejorar todos los procesos, especialmente aquellos relacionados con la toma de decisiones en las que se tiene que manejar gran cantidad de información y muy poco tiempo e eh, integrar toda esa información, eso es, quizás ahí es donde está la oportunidad de, de, de, de estas herramientas, ¿no? pero es muy resumido y en los pocos minutos que hemos tenido debido a los problemas técnicos. pero bueno Muchísimas pero gracias, la aportación es muy valiosa y bueno para cerrar me gustaría que hiciéramos un barrido rápido en el que cada uno pueda expresar en, en una frase con qué se queda de, de la sesión de hoy. Bueno, José, yo, si me lo permite, antes de dar sí. también mi conclusión, quería aprovechar eh, tanto a José Antonio como a Ignacio, porque, bueno, eh, han mostrado ese interés en la inteligencia artificial y en conocer y en tal. Y nosotros, dentro del parque, como sabéis, es eh, también uno de nuestros ejes estratégicos el, el, el tema de la inteligencia artificial aplicada a salud. Entonces, eh, os quería decir que, aunque no ha salido todavía, pero que estamos trabajando en organizar un evento bastante interesante desde mi punto de vista para el día 10 de mayo, que ya tenemos la fecha, y que va, sobre, va a ir sobre el tema de acceso a datos de salud. Eh, cuando llegue la información, pues lo veis y valoráis si os interesa. Eh, nuestra intención no es que sea un encuentro de alto nivel, sino todo lo contrario, o sea, un, un encuentro en el que los que estéis interesados podéis saber eh, qué tipo de, de datos eh, de salud existen, cómo se puede acceder a esos datos y, y, y qué cosas se pueden hacer con ellas Vale, entonces, no sé, por lo que habéis dicho los dos, lo mismo, eh, os puede interesar asistir a, a, esa, a esa jornada que será aquí, en nuestra sede de la Fundación, el 10 de mayo. Esta sí será presencial, que os llegará la información cuando, seguro, cuando esté eh, lista, pero lo quería adelantar para que lo tuvierais en mente, porque, en fin, creo que puede, puede, puede ser de, de utilidad. Por datos de, ¿Por datos de salud, a qué te refieres? ¿Datos bueno, la de investigación científica. No, eh, a ver, los, los expedientes médicos de salud están digitalizados en el SAS, ¿no? Y, y, y como habéis dicho, o sea, lo más importante en inteligencia artificial es tener datos eh, para poder, eh, bueno, pues hacer eh, proyectos de investigación o, o, o muchísimas cosas. Eh, procesando datos se puede hacer mucha información que, que bien canalizada y, y bien utilizada puede ser muy potente. Entonces, queremos en esa jornada precisamente. Que, que conozcáis qué datos hay eh, qué tipo de datos hay cómo se puede acceder a ello y qué utilidad puede tener acceder a esos datos queremos que sea muy práctica es un mundo muy complejo porque ahí están solo y, puede acceder acceder a datos anonimizados exacto pero es que ya se está haciendo o sea es que ya esos datos ya están anonimizados eh, ya se están utilizando ya hay proyectos que están ah, saliendo o sea queremos es. también enseñaros casos reales de uso que ya se está haciendo para ver si también os da un poco de luz de de cosas que podáis hacer vosotros también. Queremos también mostraros errores que se han cometido, fallos, eh, para que sirva de aprendizaje. Es decir, estamos trabajándolo mucho y queremos que sea algo muy útil. Entonces, quería aprovechar este hueco para, para deciroslo, adelantároslo y, y, bueno, que cuando llegue pues ya valoréis si os viene bien participar. ¿Vale? Muy bien. Pues y sí, luego, sí. bueno, cuanto a mi valoración de esto, María José, a mí me ha resultado interesante ese bueno, esta, esta comparativa que nos ha hecho ¿no? sobre inteligencia artificial e inteligencia humana eh, que eso que a veces no nos paramos a, a pensarlo ¿no? o sea que, que, que una no existe, no podría existir sin la otra ¿no? y que, y que no debemos nunca jamás eh, separarla y, y yo me quedo con con, ay es que la tenía aquí anotada, una de las preguntas que, que había formula, que formulaba ¿no? El, uno de los de lo, eso era sobre todo lo de. A mí, me ha, una de las cosas que me ha quedado como aprendizaje, uh -huh. aprendo de todo, ¿no? Pero lo del tema del arte de preguntar. Nunca me había yo eh, eh, parado a pensar lo importante que es eh, formular. Vamos, sí lo había pensado, pero como que hoy lo he reafirmado, ¿no? Lo importante que es formular bien las preguntas. Porque mm, formulando unas buenas preguntas, eh, puede obtener muy buena información y. y y en fin, eso me ha parecido muy potente. Así es que nada, muchísimas gracias. A mí me ha parecido muy interesante y sobre todo, por, por supuesto, lo que acaba de decir de, de las pautas que ha dado sobre el arte de preguntar, que creo que es muy importante, y la, como una primera aproximación, digamos, filosófica sobre esto de la inteligencia artificial versus humana, las características de una y otra, las diferencias que nos ha, ha dejado muy claras, ¿no? Y, por lo tanto, a mí me ha, me ha gustado mucho. Claro. Bueno, lo, lo mismo, coincido con, con los que me la, el uso de la palabra. Yo, yo creo que es interesante seguir este tipo de reflexiones, especialmente yo creo que es una pena que no haya más participación. Eh, yo creo que es muy interesante, además, que sea un abrazo siempre muy multidisciplinar, porque yo creo que eh, toca muchas, muchos ámbitos y, por tanto, yo creo que... Eh, es muy importante que se, que se integre la información de muchos ámbitos del conocimiento y de muchas, digamos, expertis. ¿no? Pero yo creo que es algo que va a ser recurrente y que vamos, a tener que, que vamos a tener ahí delante y que tenemos que, de alguna manera, enfrentarnos a ella, no desde un punto de vista de confrontación, pero sí que tenerlo presente y, y, y saber eh, quedarnos con lo bueno y tratar de evitar lo, lo negativo que pueda traer cualquier herramienta como... como comentaste en la, en la charla toda herramienta puede ser utilizada bien o mal eh, pero lo importante es que eh, el que esa herramienta se conozca, se conozca bien y, y por tanto se trate de, de siempre eh, utilizar en algún en el, en el camino, digamos, pero para eso hay que conocerla y yo creo que eso es una de las cosas que yo creo que hay todavía en la sociedad que hay mucho desconocimiento de estas herramientas y estas herramientas están ahí y están para quedarse y probablemente van a ir mucho más rápido de lo que nosotros podemos ir a, asumiendo, um, lo que ya suponen en nuestro día a día. Y nada más, gracias por, por haber organizado la sesión. Pues creo yo, creo. y sí. ¿Perdón? Que sí, que sí, que, que ah, me falta tú, pues, sí, vale. se confirmaba. No, mmm, como hablaba con José Antonio en la, en la pequeña reunión que hemos tenido antes, yo la verdad creo que eh, es una situación de revolución en la que nos encontramos ahora mismo, gracias a la inteligencia artificial, el panorama que se ha presentado en la charla, pues la verdad que no solo en un único punto, sino que hay muchos puntos que llaman a la reflexión. Y mientras se iba, dando la, se iba desarrollando la, la sesión, pensaba que que un elemento fundamental para que, para que la inteligencia artificial pueda ser una herramienta global en cuanto al alcance de conocimiento y, a, y el alcance en las instituciones, es que haya un verdadero eh, espíritu de, de altruismo, de, de generosidad. Es decir, la inteligencia artificial, tal y como está ahora mismo planteada, va a seguir desarrollándose y es muy fácil que se pretenda comercializar, hacer eh, ámbitos privados, de manera que ya la aportación de datos pues, quede limitada a ciertos sectores. Si en el ámbito médico, por ejemplo, eh, queda abierto de una manera global eh, a todos los centros sanitarios, hospitales, profesionales, el conocimiento y avance que se va desarrollando y se pueda centralizar en distintas inteligencias artificiales, indudablemente... El desarrollo para, pues, para el bien común es, es indudable frente a posibles intereses particulares, legítimos, pero bueno, pensando en, en la, el beneficio de la herramienta, como digo, en vez de una privatización o comercialización, pues un espíritu de tener en cuenta, bueno, pues estamos en una tercera revolución industrial, vamos a colaborar entre todos para que todos nos desarrollemos. Eh, eh, ahí abre un, un melón bastante importante porque los temas de datos de salud son muy delicados y, y ya no se trata de un tema de comercializar o no, ¿no? sino un tema de, de seguridad eh, importante, pero que sí, estoy de acuerdo contigo que como todo con la inteligencia artificial se pueden hacer cosas muy buenas, pero también se pueden hacer cosas muy malas. Y no, entonces es, está, está hay, claro. que, hay que tener mucho cuidado, pero que, que hay que, que, sí, que, que mirar hacia adelante, estamos de acuerdo. Muy bien, muy... pues nada María José, muchísimas gracias por por tu tiempo, por tu intervención, que efectivamente esta última parte hubiera sido más, eh, vamos ha estado genial, ¿eh? pero que hubiera sido mucho más enriquecedora con, con más gente. Pero bueno, es verdad que esto es la primera vez que lo hacemos en este tipo de, de meetups, siempre nos limitábamos a lo que era la sesión, pero a mí me ha encantado, o sea que, que yo no, no descarto que lo fomentemos esto. Así es que nada, muchísimas gracias a los que os habéis quedado hasta el final. Muchas gracias a vosotros. Esto estará, de todas formas, como decimos, eh, grabado y, y lo colgaremos para que para quien quiera pueda volver a, a consultarlo o, o compartirlo. Así sí. es que muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. gracias. Adiós, bueno, gracias. Un